Pues saludamos ya a Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. ¿Qué tal? Arracha León. Rachel León. ¿Comprobamos si siguen ustedes dos cabezas por delante de H. Bildu y el Partido Popular en la negociación presupuestaria? Media, ¿no? Media. Media, no, media no, cabeza. El, bueno, el, me, el verdad, siempre exagerando no. los periodistas. Estaba escuchándole a David y me parecía estar escuchando la película contraria al año pasado. El año pasado estaba el gobierno negociando con uh -huh. H. Bildu y ustedes diciendo exactamente lo mismo que H. Bildu y <coughs> ustedes. Bueno, eh, yo creo que eran momentos momentos diferentes, eh, propuestas diferentes, y hombre, eh, bueno, yo estaba escuchando al portavoz de Euskal Herria Bildu, cabe destacar que nuestra propuesta de este año es más ambiciosa que la de Euskal Herria Bildu el año pasado, que tampoco voy a entrar, ¿eh? que mm. al final cada uno tiene derecho a plantear la propuesta que considera adecuada para abordar una negociación presupuestaria. Eh, nosotros hemos detectado una serie de prioridades para, para este año 2020, dos ejes muy claros, un escudo contra la crisis económica, creo que cualquiera que haya escuchado el informativo previo eh, comprende aún más que es necesario proteger a las familias, proteger a la juventud, proteger a las empresas eh, que ya de por sí están y pueden estar en una situación vulnerable de una posible crisis económica para la que tenemos menos herramientas que en 2008, y desde y luego eh, también eh, bueno plantar semillas para una Euskadi del futuro más igualitaria sí. a través del feminismo y también luchar contra el cambio climático. De ahí viene también, por ejemplo, la propuesta que, que ha salido hoy adelante en el Parlamento sí. Vasco. Creo que era indiscutible, eh, que era una propuesta de avance en la lucha contra el cambio climático, la transición energética. ¿Les ha contestado el gobierno a la propuesta que les plantearon ustedes en la primera reunión? ¿Van con, van con algo más claro a la reunión de mañana? Bueno, hemos tenido un, un intercambio breve. Es cierto que mañana podremos analizar con mayor profundidad eh, las eh, propuestas que, que pusimos encima de la mesa y, y desgranar también en, en medidas y partidas más concretas. Tanto lo que nosotros consideramos que debería ir incorporando el presupuesto como lo que el gobierno entiende que es el, el marco. Y a partir de ahí pues ya empieza un proceso más intenso sí. de negociación, si es que hay cabida para ello, eh, en el que ya pues el intercambio será más constante. Sí. ¿En ¿Los ingresos no van a poder tocar nada? Bueno, pues ahí hubo eh, una posición firme por parte del gobierno vasco que nosotros eh, lamentamos. Pero sí que es cierto que no quiere decir que cejemos en, en nuestro intento de, de trabajar en la fiscalidad, en este caso en, en juntas generales, en que en, en todo caso vamos a seguir poniendo encima de la mesa nuestra propuesta de reforma fiscal, elaborada desde hace dos años y, y también con el objetivo puesto en el año que viene, claramente que es un año clave de cara a la mejora de la fiscalidad. Si tuviera que elegir de, de su plataforma una que es... Eh, primordial, fundamental Ustedes han hablado, el plan de empleo lo han presentado los dos años Como plan ya les han dicho que no es posible Pero ¿qué prioridad es la que tienen ustedes en la negociación? Yo creo que la plataforma refleja Todas las prioridades que he planteado pero antes Pero no les van a dar Estar, todo lo que han pedido No, no les van a dar todo, eh, como en cualquier negociación Y ellos tampoco seguramente tendrán que eh, Estarán obligados A aceptar cuestiones que, que no les gusten Pero creo que hay eh, ...de cara al apoyo a las familias... ...pues el, el apoyo a la educación pública... ...es, es muy importante... El, ...el poner en valor pues por ejemplo... ...la gratuidad de 0 a 3 años por ejemplo... Tenemos, eh, bueno, si un plan de empleo tal y como lo presentamos nosotros no es la opción que el Gobierno considera, tendremos que ver cuáles son los planes de empleo que hay encima de la mesa, cómo se pueden modificar, cómo pueden alcanzar a más personas, especialmente los que afectan a las personas jóvenes, que muchos han sido ejecutados en, en menor medida. Eh, tenemos que ver cómo se van a abordar las políticas feministas para el año que viene, sin duda, la lucha contra las violencias machistas, que se le dé una partida presupuestaria correspondiente. A todos aquellos mecanismos que se quieren poner en marcha, cómo se va a valorar la transición energética. Bueno, pues eh, aquellas eh, cuestiones que, que, que están encapsuladas en nuestras prioridades. Y yo creo que, que hay margen. Para hablar de, de, de prácticamente todos los puntos que hay ahí, en mayor o menor medida, pero que hay espacio para poder eh, hablar de todos los puntos. Y posible acuerdo, porque si no, el desmarque de es que la nicha no se hubiera entendido, que estén ya diciendo que, que no van a continuar con la, <coughs> la negociación. Eso ustedes no les plantean muchos problemas. Ellos no pueden presentar enmienda a la totalidad, solamente pueden votar que no, ¿no? No pueden como como parlamentarios no pueden presentar una enmienda. Bueno, es, es, es decir, porque la usted posición... usted es el portavoz, tendría que firmar. Sí, en realidad no hemos entrado a, a tanto detalle porque, bueno, hemos eh, acordado esa posición. Eh, es que Anitza lo que hizo es eh, analizar eh, la respuesta, la primera respuesta al gobierno y entendían que, que para ellos sí que existía algún tipo de línea roja, por ejemplo, con, con la fiscalidad y que eso eh, condicionaba su voto. Eh, trasladaron la posición a la coalición y, bueno, pues eh, con todo el respeto dijimos, pues eh, perfecto, eh, si queréis votar en contra, sí. eh, la, nuestro reglamento lo permite, pero nosotros entendemos que hay margen y vamos a continuar negociando, se pues acordó y con absoluta normalidad, de hecho yo acabo de, de estar en un acto con, con la coordinadora general de Esquerra Nietzsche. Y perfectamente bueno. hablado. Bueno, ponencia autogobierno. A finales de este mes, nada, en 10 días van a presentar los expertos mm -hmm. el resultado. ¿Usted cree que había, se está hablando todo el rato de acercamiento entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y el Carrequín Podemos? ¿Está existiendo ese acercamiento? Sé que ustedes tienen que ser discretos, no le voy a pedir detalles, muchos detalles, pero ¿percibe usted que hay un cambio y que el PNV también se está acercando a ustedes? Hemos, hemos de ser discretos. Por, por, lo primero, por respeto a los expertos que están trabajando en esta ponencia, que, que están trabajando intensamente para llegar a, a, a cumplir con sus plazos. Además, creo que los van a, los van a cumplir. Eh, ellos tenían varias tareas y una de ellas era tratar de, de ensanchar esos acuerdos. Yo creo que hay eh, posibilidad de ensanchar una serie de acuerdos o por lo menos hay posibilidad de que eh, por lo menos el Carrequín podemos eh, esté incorporado en una serie de acuerdos en los que previamente no estaba incorporado, pero sí que es cierto que, que todavía falta ver cuál es el texto final, falta ver cómo va a llegar y falta ver cuál va a ser la forma que tiene porque no es fácil tampoco definir hmm. la forma. Pero ese, ese acercamiento usted cree que estará recogido en el texto y por eso EH Bildu va a presentar un texto alternativo Bueno, EH Bildu ya lleva mucho tiempo sí. planteando que va a presentar un texto alternativo eh, Diría que prácticamente medio año y se ha trabajado muchísimo en ese medio año. Por lo que a mí lo que, la pregunta que me surge es si en algún momento ha habido voluntad por estar en esos acuerdos por parte de Euskal Herriabildu. Mm. Eh, ¿Mesa de diálogo para Cataluña usted la ve? ¿Qué es lo que Yo se sí está poniendo encima de la mesa RC para la investidura? Bueno, creo que hoy el, el mismo Pablo Iglesias ha, ha confirmado que, que para él sí que es una opción, una, una mesa de diálogo y es la propuesta que también tienen nuestros compañeros en Cataluña, los comunes, ¿no? Una mesa de diálogo en Cataluña y otra mesa de diálogo con... Eh, agentes políticos y sociales de Cataluña yo creo que esa es una de las piezas clave de, de, de, del proceso que debe abrirse ahora sí. para solucionar cualquier conflicto en Cataluña con EH Bildu hablan ustedes que están en el Parlamento y que trabajan muchas veces juntos porque en el Parlamento se conocen pues todos con, suelen una la, absoluta por eso, con, con normalidad. la normalidad sí. pero eh, han hablado de qué va a pasar con, con lo de Madrid ¿No les... bueno, pues eh, hemos comentado hemos ¿qué sospechan preguntado, ustedes eh, o qué se barruntan? La verdad es que eh, yo entiendo que, que es una posición política que requiere una reflexión, por, en este caso por parte de, Oscar de Ravildu, que va a consultar a sus bases también y eso requiere de, de un respeto, pero creo que es muy difícil eh, plantear un voto en contra a un gobierno. Eh, de coalición de partidos progresistas en el que está eh, Unidas Podemos eh, cuando por ejemplo Euskal Herria Bildu tiene experiencias de gobierno con el Carrequín Podemos aquí sabe que cuando el Carrequín Podemos está en el gobierno se hace política de izquierdas, se impulsa política progresista, se tiene respeto a la plurinacionalidad, se apuesta por el diálogo con cuestiones como Cataluña entonces, teniendo esas garantías por parte de Unidas Podemos, yo creo que es muy difícil eh, votar en contra de un gobierno progresista y mantener la misma posición de la derecha y la ultraderecha de bloqueo o incluso de provocar unas terceras elecciones uh -huh. que sabemos que serían beneficiosas solo para la ultraderecha. Por cierto, ¿metería usted al PNV en el gobierno de España? como Ramón Jauregui. Bueno, eso no me corresponde decirlo a mí, creo que está en manos del Partido Socialista y creo que además es una opinión que, corre, que es más personal de Ramón Jauregui que de su partido. ¿Votan ustedes a partir del, o sea, durante el fin de semana, el eh, acuerdo que espera? Hombre, yo creo que hay una posición clara dentro de, de Podemos eh, de cara a lo beneficioso que sería. En Euskadi, y sí, en, en Andalucía, ¿se ha oído alguna voz discordante ¿Aquí? Bueno, en Andalucía se han oído algunas voces discordantes también pues porque ahí hay una pelea histórica con el Partido Socialista que lleva 40 años gobernando y como acabamos de ver con la sentencia de los seres, pues en algunos sí. casos de una manera, bueno, pues corrupta a que vamos a, a engañar. Eh, por lo tanto, la posición es diferente. Yo creo que en Euskadi es claro la apuesta por estar en el gobierno y creo que en el Estado va a haber un sí mayoritario a esa presencia del gobierno, que es un objetivo que nos marcamos hace seis años y que lo hemos cumplido. Lander Martínez, gracias por estar en esta venta en Euskadi. Este otro día. Vale, es que Ricardo